hola qué tal queridos amigos feliz semana para todos con la alegría de estar en la presencia de dios de, de sabernos bendecidos y protegidos acompañados por la virgen maría vamos a iniciar esta santa semana en la presencia de dios Oh maría sin pecado concebida roga por nosotros que recurrimos a vos hoy lunes mis queridos hermanos vamos a meditar el evangelio de san juan capítulo 14 Versículos 21 al 26. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos, el que es fiel a mis mandamientos y los guarda es quien me ama. Y al que me ama lo amará mi padre y yo también lo amaré y me revelaré a él. El otro Judas, distinto del Iscarioto, preguntó, Señor, ¿y qué ha pasado con quién para que quiera revelarte a nosotros y a todo el mundo? Jesús respondió, el que me ama guardará mis palabras y mi padre lo amará y vendremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Pero las palabras que me escuchan no son mías, sino el Padre que me envió. Les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. El Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará mi nombre, será quien se enseñe todo, recordándoles todo cuanto les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos la semana con esta enseñanza clara de nuestro Señor. El que me ama guarda mis palabras. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, y sobre todo en este tiempo de las madres, eh, vamos con flores y cariños, y te amo, y, y bueno, y todo es romanticismo, pero no pasamos de ahí. El romanticismo es lindo, pero tenemos que pasar del romanticismo a los hechos concretos. No basta con decir, ay, yo te estaba pensando, ¿no? te llamé, te acompañé. No basta con decir, ay, yo quería ayudarte, no. Te ayudé, te acompañé, te serví, te colaboré. No, ay, no, yo quería llamarte, ¿no? pero es que no tuve tiempo, es que me ocupé disculpas todo el tiempo, ay, queridos hermanos. ¿No? El que me ama guarda mis palabras, el que me ama hace la voluntad de Dios, dice Jesús. Las palabras deben ser respaldadas por los hechos y los hechos deben, deben ser explicados con las palabras. Así pues que mis queridos hermanos hagamos el propósito esta semana de buscar de Dios, de agradarlo, pero agradarlo no solamente con las palabras, sobre todo con los hechos. El Señor espera obras concretas. Un feliz día para todos. Feliz semana.